Hola gente familia, bienvenidos a mi canal Y si no me conoces, aquí tienes vista Instagram ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer, como ya veis en el título, es un Preguntas comprometidas con mi madre Pero para ello vamos a cerrar la puerta porque así pues el sonido está mejor Ya que no puedo conectar el micro al móvil Porque mi hermana es la... La que va a eso tiene tener un nombre la portavoz no qué portavoz nena la, ¿La? ¿La supe claro mi hermana la supe lógicamente pues eso sí, silla está muy vacía porque aquí falta alguien y es qué <risa> hola mi madre sí. ¿Sí? bueno ella no ha leído ninguna pregunta yo sí porque las preguntas las habéis hecho vosotros por Instagram así ¿Qué que pregunta 1 la mentira barra engaño más grande que le hayas dicho a tu madre yo creo que la más grande es la de me voy con no me voy con el ¿no? eso me has dicho tú a mí alguna vez mamá y lo sabes de sobra ah bueno claro luego la ha pillado siempre y tú que la que te cuento una noche que qué te pasa mamá quemado una rampa estaba masajeando la rodilla. Claro, claro. Da ahí el dolor de. ¡Ay, sí, aquí, aquí! Siguiente pregunta. Esto en es verde. Pregunta. Experiencia que recuerdes mala con el queridísimo periodo. Yo, una experiencia que he tenido es estaba en el instituto en clase de inglés, me acuerdo hasta del aula 114. De no. Y yo pues tenía la regla, ¿no? Pero yo lo sabía. Entonces, la suerte de que habíamos hecho deporte en plan de educación física, yo tenía una rebequita. Me levanté de la silla y toda la silla estaba de todos los tipos de rojo que te imaginas. No oh, mames, qué asco. Uy, ¿qué voy a hacer? Pues mm, irme sin decir nada. Entonces, no sé, a lo mejor alguien se tragó el mi pastel. Me puse la chaqueta, ¿no? Y me vine a recoger. A ah, lo mío, fue más... Estaba en clase y también pasó lo mismo Me dice el profesor El ejercicio este de matemáticas, quiero saber hacer? Digo yo, cuando voy a levantarme, me hace mi amiga ¡Pah! Te levantes, te vas llena Y yo, ¿qué? Es que no puedo ir colorada como un tomate Mis pantalones eran blancos ese día Y era mucho, me llegaba... Bueno, era mucho ¿No puedes dejar el pintar a mí? No Uy, ¿Qué te crees, Silenia, no? No, la esta, la otra ¿La Oriana? Ah, sí, Oriana y entonces, como el profesor no solo era de matemáticas Un saludo, Antonio, si me estás viendo Era psicólogo Era psicólogo Claro, por mi cara y mi momento todo éramos chicas porque era una, una clase solo de chicas Sí, pero era un profesor Que era un hombre De unos 30 y algo Nosotras 15 Y él guapísima, pero muy guapo Nos gustaba mucho verlo pasar Y me dijo, vale, fuera que tienes que salir de clase Y mi amiga me dijo, toma, me traigo esta mañana una Rebeca Porque venía en la moto ¿Y cuál? es la moraleja de esto? Que siempre tienes que tener una rebeca. Pregunta 3. ¿Te llevas mal con algún youtuber? Saludos. Yo con un youtubers no, si sí, no. solo conozco a rubios sí, y me encanta. Ah, bueno. Sí. También con, conozco a dos youtubers. Man. Yo es Fernando Michel y <risa> Transen. <risa> me encanta. ¿Cómo? ¿Cómo? So, Transen. Trans. Y son los mejores. No, no yo creo... Yo yo... Siguiente pregunta. Llevo mal con ningún youtuber que yo sepa, a lo mejor algún rocecillo con alguno, pero. 4: Mamá de Lara, ¿qué es lo que más vergonzoso ha hecho Lara? Madre mía, no lo puedo contar. Lo de crearse que un policía era un bombero. <risa> <risa> No entiendo nada Pues tampoco hace vuestra amiga Lo más vergonzoso para mí Eso Que le pusieran una multa Y que ella le dijera al policía Pero tú eres policía Y yo le dijera No, yo soy bombero Y, por acá y acá ella se lo creía que, que era bombero pero Eso para mí es vergonzoso no, sé, Porque los uniformes Son muy diferentes Y los tíos también pregunta ¿Has fumado alguna vez? ¿Y tu madre? Sí Sí Pero yo ya no fumo Tenéis un vídeo de mi experiencia con fumo y todo eso. Yo sigo fumando Pregunta número 6 ¿Alguna vez ha hecho algo a escondidas de sus padres? Sí. ¿El qué? Vale, yo creo que lo a escondidas que he hecho ha sido fumar Yo sí, pero mi padre me pilló y me dijo Si te pego una ostión, ¿qué derecho va a tu cara? Siguiente pregunta ¿Has llegado a tu casa borracha alguna vez? Besos Y ahora es cuando tú, ¿tú piensas que yo he ido borracha a casa alguna vez ¿Te acuerdas del día que pegó un portazo según tú Porque iba súper borracha Y no es verdad? Sí ¿Se acuerda? Normal? El Pedazo puro que me metió Que llegó muy tarde es hora más de lo que yo le había dicho Y fueron tres horas en el balcón muy malas pero eso no fue ese día Sí Eso fue otro Es que yo nunca he venido a borracha a casa Porque ya. nunca me he borrachado así Es verdad Nunca, nunca. Cuando ve que se le va la pinza, para Exacto de controlar Ahora ya no, ah, ya eso no. lo ves Es que ya ni salgo sí. de pie, entonces ya ni tengo amigos ¿Qué tú a mí? ¿Qué es lo más importante En ¿Y tú has llegado a borracha a casa? Cuando era joven, cogí el barril de la tía y mi amiga y yo ¡Bum, bum! Vino, que tenía más años que la porca Cuando nos pusimos de pie, liamos la de Dios <risa> Quillarnos, que nos vamos a la calle. Abrimos el cajón, ¡fuah! Todas las pinturas al suelo. Eran pinturas súper caras y nos tocó estar tres meses sin salir para poder pagarle las pinturas. ¿Cuántas veces lo haces al día? Diez. 5 Ya está. ¿Comes diez veces al día? No, yo no como. <risa> ¿Estaba contando otra cosa? <risa> ¿Anticonceptiva o preservativa? ¿Tú? Primero, preservativo, sí, pues, lógicamente, yo no tomo pastillas, no me hacen falta Pues yo la arena. Pregunta súper repetitiva ¿Eres virgen? Sí, la Virgen María Yo no ¿Cómo te tomarías si Lara se quedaste embarazada, eh? Uy, qué bien, un vietecito No, no, a ver, me lo tomaría, pues como me lo tengo que tomar Ya, pero qué vas a hacer ¿eh? yo te digo, mamá, estoy embarazada Pues a mí no me viene bien, eh, que yo no tengo mucha No, más, Lo que, lo que yo te un mi es, sobrito. sí que no Sé que no va a pasar. Claro, es que sé que no va a pasar. Porque confío en los dos. ¿Y tú cómo harías cómo, ¿cómo si conscience? tu madre se queda embarazada? Yo a mí me encantaría. Si sí, se quedaría flipa? en milagro de la anunciación te encantaría tener un hermanito a estas alturas. Sí. Para cuidarle. Pues, claro. Hacer con... un 24 horas siendo madre. <ríe> Solo por visitas, lo quiero, joder. <ríe> ¿Alguna vez has pensado en suicidarte? Sí. Sí. ¿Alguna vez has pillado a tus padres haciendo nada? ¡Ay, va! Sí no, Pero, de, pero pillando de pillarnos no bueno Lo de la rampa sí, eso que tú sepas No, eh Que sí Que sí ¿Y, ¿Y tú? Se te uh, de ¡Hace poco! Ah, no era ese día Vale ¿Alguna vez te has metido a un baño con un chico a hacer algo? Nunca en la vida A un baño no ¡Mamá! ¿A, dónde? ¿A un probador ¡Oh! Os recuerdo que trabajé de dependienta. Eh, la tienda se puede cerrar y el probador está abierto. Ay te parece, pero bien, si en esto, hija mía. ¿Has probado algún tipo de droga? Sí, la cocaína. El... <risa> La verdad, un porrico que se veía que, que me iba a dar hambre y lo que hizo fue ponerme malísima, me tuvo que ir a mi casa y se me jodió la noche Y yo creo que salió como ella ¿Y el tranquimacín qué? Ah, bueno, sí, es verdad también. Yo me tomo tranquimacín Perdona, que aquí la del tranquimacín eres tú y yo Perdona, a mí ¿Sí? me encantaba el polvo de la tiza de la pizarra ¿Te acuerdas cuando lo chupaba? Porque como yo de pequeña la amenazaba ¡Lo vas a limpiar con la lengua! Por eso lo creyó Yo dije, tan malo no podrá ser. ¿eh? ¿Has falsificado alguna firma para el cole Barra instig? ¡Sí! ¡Lo he hecho! No, no, huevos que no, la tuya es muy fácil, mamá. ¿Alguna vez te ha gustado el novio de tu mejor amiga? Por favor, salúdame. ¿Cómo se llama? Marina 24. Marina 24, un saludo. ¿Cuál es la pregunta? Que si te ha gustado el novio de alguna amiga tuya. No. No se tocan. A mí tampoco. A mis amigas, los míos, sí. Eso está aquí penetrado. ¿Te sientes cómoda tal y como eres? Sí. No que si está bien contigo misma Pues sí, yo soy feliz ¿Alguna vez has pensado en hacer un trío? Ay, Dios mío No Si con uno no puedo Te Te pusiste tú sola El tampón Te ayudó tu madre Yo me acuerdo que me puse en la cama El día antes de irme a la piscina Uno de estos que vienen en la revista En pues? la cama, qué complicado Que tampoco no. hay que dar la explicación No, corta No, no me ayudó mi madre ¿Qué te pasó cuando te bajó la regla? Pues yo me puse en la cama me subí a mi casa corriendo porque estaba jugando en la calle a sí, tenía, tenía nueve años En el cole barra insti que no notas solías sacar? En el cole, ah, En buenas. el cole buenísima, hasta que me cambié en instituto de video la vida imposible, pero bueno ¿Y tú? Yo buenas. ¿Era buena estudiante? Sí, y además como ejemplo de la profesora siempre ¿Mantiene relaciones sexuales Con sexuales? tu novio todos los días? Ya me gustaría ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? Creo que sí. Ah, yo sí también. Pero los de actualmente no. Claro. Hombre, mucha diferencia. Sí. ¿Usted planeó que llegara Lara o fue como una sorpresa? Pero una sorpresa y de las gordas. Sí, vamos. ¿Se puede llamar hija no deseada? Sí. Antes de llover chispea, chicos, eh. eh cuidadito, eh. Cuidadito con las tonterías. Y por último. ¿Puedo hacer tu última pregunta? Ya que sé que sí se ha puesto. Sí. Ay, me quedo con ganas de más. ¿Ya están Pregunta, una pregunta dos si quieres Jolín, me he en blanco, esto me lo tenía que haber dicho yo me lo Pero ponte aquí que se te vea la cara, nena Me lo tenía que haber preguntado y así me lo preparo <risa> ¿Qué es lo que más os desespera hasta el punto de decir? Dios, la cojo y, y, y le, le eh, no pare de decir todo el día Oh, voy a coger la puerta y me voy a ir, tío Espeche, pero no te lleven la puerta, ¿sabes? no se la han ni pensado <risa> con, con lo que tardas que en no formularla Hace un montón que no digo eso pero bueno Pero Es no que estoy tomándome extirar. el colaco Para coger fuerza Para coger la puerta <risa> ¿Y tú? Cuando le diga Lara Lara, ¿qué? Eso es lo que más odio ¡Odio! Pero las no van a cambiar Y esto ha sido todo las Esperamos que os haya gustado ¿Cuántos likes para que se hagan Estratopilicidad otra vez por mi canal? ¿Tres, tres, tres? tres 12.000 me ha más Pero yo quiero subir un poco la cifra 25.000 oh, 25.718 El día de la lunita